ADC informa, cultura. El guitarrista Martín Madrigal, catedrático de la Escuela Superior de Música, es un reconocido concertista internacional y es nuestro orgullo en la Universidad Autónoma de Coahuila. Por su talento y trayectoria profesional de 35 años, Martín Madrigal es invitado a ofrecer conciertos en los festivales más importantes del mundo, a impartir masterclass y a ser jurado. Recientemente estuvo en la Sociedad de la Peña Flamenca de Guelves, en España, y ha participado en festivales en Italia y Serbia, en donde fue ovacionado al compartir su arte. Deporte. Deportistas universitarios viajarán a competencias nacionales e internacionales representando a la Universidad Autónoma de Coahuila. Carolina Sandoval, alumna de la FECA, asistirá a Hong Kong a un circuito mundial de rugby. Asimismo, las lobas de básquetbol femenil estarán en Chihuahua y el equipo varonil de básquetbol participará por tercer año consecutivo en la contienda de baloncesto que en esta ocasión se llevará a cabo en Mexicali. Calidad académica Las grandes batallas de la conquista en México, el caso Centla, fue la conferencia presentada por Marco Antonio Cervera Como parte de las actividades del XIX Seminario de Historia, Tiempos y Contextos de Guerra Organizado por la Escuela de Ciencias Sociales El ponente es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México La Batalla de Centla tuvo lugar hace 500 años en el Estado de Tabasco Sustentabilidad la unidad de información para la conformación del proyecto FOMIX Coahuila-Conací fue inaugurada por el rector Salvador Hernández Vélez en la Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas. La unidad cuenta con equipo de cómputo de alto desempeño necesario para las tareas de los investigadores interesados en conocer lo que hasta hoy se ha publicado sobre la región. Desde 1957, investigadores extranjeros plantearon la creación de una unidad con estas características y este año la Máxima Casa de Estudios, el Museo del Desierto y el CONACIT trabajan en conjunto para la cristalización de este proyecto. Vinculación la Facultad de Psicología, en coordinación con el Instituto Hispanoamericano de Suicideología, Dr. Alejandro Águila y asociados, invita a la comunidad a cursar el Diplomado de Introducción a la Suicideología, que iniciará el 3 de mayo. Está dirigido a personal médico del área de la salud, educación, trabajo social, investigadores, religiosos y público en general. Para más información, escribir al correo electrónico carlavaldezps.com o llamar al teléfono 844-412-3528 o al WhatsApp 844-104-1198. El Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IDIMU) de la Universidad Autónoma de Coahuila busca promover la participación de mujeres y hombres dentro de la comunidad universitaria, esto mediante estudios e investigación. Las acciones que se realizan a través del Instituto son asesoría legal y psicológica, atención médica, estancia infantil en apoyo a las universitarias, fomento a las acciones de prevención y atención a todas las formas de violencia hacia las mujeres, incremento de las acciones de prevención y atención de las enfermedades de transmisión sexual con apoyo de campañas y acciones para mujeres y hombres, garantizando un acceso real a los servicios necesarios. Más información al WhatsApp 871 383 130 o al correo electrónico idimu.uadec.gmail.com Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.